Observatorio Ciudadano de Guanajuato, empieza su sesión pública sobre algún tema de interés para toda la comunidad, y el día de hoy tenemos eh, como invitado al doctor Sergio López Ayón, a quien le voy a pedir a Carlos Arce que nos haga favor de presentar, si es tan amable. Sí, cómo no, Guillermo, bienvenidos a todos, pues... Eh... Muy rápidamente, eh, nuestro invitado de hoy es el doctor Sergio López Ayón. Él es uh, abogado por la UNAM, eh, doctor en Derecho también por la UNAM, con estudios de maestría en la Universidad de París II. Eh, es una de las mentes jurídicas más sólidas eh, e importantes del país. Eh, lo conozco de hace mucho tiempo. Eh, y pues lo invitamos esencialmente para que nos platicara de estos temas. Él, él sobre todo, eh, tiene una visión muy clara desde el punto de vista que no es sencillo encontrar, que es la parte relativa a la sociología del derecho. Entonces, eh, en, este, en estos temas, sobre todo el de seguridad pública, eh, sistema jurídico, y, y en este caso la militarización decidimos invitarlo para platicar de esto sobre todo en un contexto local qué pasa con, con con las ciudades con los municipios ante esto con el grave problema especialmente en Guanajuato que tenemos de seguridad pública y pues hemos padecido incluso con la militarización eh, la guardia nacional hace poco, eh, asesinó a un joven estudiante de la universidad, vimos de los problemas que había habido, de, los agarraron a balazos. En fin, eh, pero lo más importante es oír y escuchar atentamente a Sergio. Sergio, bienvenido y estás aquí en tu casa, en el Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Gracias, no, Carlos. Pues, no, gracias, Gabriela no Gutiérrez. Fíjalo, ¿no? sí. okay. Gracias adelante eh, gracias no pues muchas gracias por la invitación fue un poco de de bote pronto eh, a partir de, de algunas reflexiones que he hecho recientemente y, y pues más que una plática lo que quisiera era compartirles algunas ideas algunos ejes de reflexión y a ver si nos da tiempo de tener un poco eh, una co conversación sobre sobre el tema eh, la verdad es que no es un tema sencillo de abordar porque tiene muchas, muchas aristas y tiene muchas eh, historias ahí que se han venido eh, actualizando y, y han venido haciendo el panorama más complejo. Digo, la última fue el hackeo a los servidores del de, ejército, que ya es la cereza del pastel, a un escenario muy, muy complicado. Déjenme eh, iniciar por eh, traer a la mesa el discurso que pronunció el general eh, Sandoval el 13 de septiembre en la ceremonia de los niños héroes. Eh, Allí hay dos partes que quiero destacar. Primero, cuando el general lanza una especie de advertencia a quienes, cito, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, persiguen un objetivo condenable que es apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía. Sí, fin de la cita, ¿no? Ahí uh -huh. eh, hay un primer elemento eh, donde claramente queda eh, en evidencia la molestia de las Fuerzas Armadas por las críticas que se habían venido generando al modelo de militarización. Acuérdense que estamos justo en la semana en que se acababa de aprobar la ley, bueno, el, las reformas eh, que adscriben la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional eh, y otra serie de eventos, voy a regresar sobre ellos, y hay entonces ese primer elemento, ¿no?, de, de molestia, eh, de decir, hay críticas que buscan de manera tendenciosa y de manera facciosa alejar al ejército de la confianza de los ciudadanos, ¿no?, pero después hace un comentario que es mucho más revelador de dónde estamos. Afirma, y cito, la patria requiere de una sociedad unida donde todos los sectores político, económico, social y militar que la integran actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común que es México. Y remata diciendo, somos corresponsables del país que tenemos y al que aspiramos. A ver, ¿por qué aquí hay, hay un, un giro, hay un, hay un brinco discursivo importantísimo? Porque no fueron un esliz. Aquí, en el marco de una ceremonia de Estado, no, no, no, no, no estamos hablando de cualquier eh, marco, donde están los tres poderes, ¿no? el general hace la reaparición de las Fuerzas Armadas como un actor político. ¿no? Es bien interesante que usa el concepto sector militar, porque nos, nos retrotrae a los 40 cuando el ejército era uno de los cuatro sectores que integraban, exacto, el, el, el PNR y después PRI. no Y porque hay claramente un, un acuerdo eh, a partir de Alemán, en el que el sector militar deja de, de ser un sector del partido, no los militares, déjenme decirlo, se retiran a sus cuarteles a cambio de un compromiso, digamos, de respeto y de no tocar a las Fuerzas Armadas y de que éstas mantengan un cauce, pero donde claramente se separan el gobierno civil y el gobierno militar. no A partir de ese momento eh, hay, hay un una especie de muralla china, donde los militares hacían lo que tenían que hacer, pero no se metían en funciones de gobierno civil, y los civiles tenían eh, el mando y la conducción del país, con la peculiaridad que se respetaba que el mando militar tuviera origen y eh, fueran militares, ¿no? Ese es, ese es el, el, el pacto, digamos. Eh, pocos días después, eh, en la ceremonia del 16 de septiembre, y ante la luz de críticas que genera el discurso, el general rectifica un poco, ¿no? Y dice, eh, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estarán en todo momento subordinadas al poder civil representado por el presidente de la República, ¿no? Ahí hay un guiño diciendo, sí somos un sector, pero estamos somos un sector subordinado al, al, al presidente. Lo que esta declaración no alcanza a reducir, es, es la tensión que existe, es eh, esta acción que desde visiblemente desde 2006, 2006 eh, con la llegada del presidente Calderón, pero ya se venía dando desde el presidente Fox y en realidad nunca dejó de tener el ejército funciones, eh, digamos, más allá de la función puramente militar, ¿no? pero que se ha venido incrementando. Y, y normalmente se marca 2006, porque es cuando el presidente Calderón, en nuestra opinión, desde ahí violentando el marco constitucional, lanza al ejército en funciones de seguridad pública. Es cierto que antes de eso, la Corte, en una decisión controvertida, había dicho que las Fuerzas Armadas podían... Eh, participar de manera complementaria en funciones de seguridad eh, de seguridad in, eh, pública pero lo había dicho en un contexto muy específico que eran los retenes y, y lo había dicho de manera limitada a partir del presidente Calderón se les pide a las fuerzas armadas que intervengan continuamente en funciones de seguridad pública y desde entonces entonces las Fuerzas Armadas piden un marco normativo que les dé eh, cobertura en las funciones que están desarrollando porque a ellos les queda muy claro que están actuando al margen de la norma constitucional. Sin embargo, desde 2006, eh, y pasaron muchas cosas, no se les logra dar a las Fuerzas Armadas un marco normativo adecuado. Lo más cercano que estuvimos fue con la ley de seguridad interior, eh, por ahí de 2017-2018, eh, ley que, por cierto, se presentan varias acciones de inconstitucionalidad y en 2018 la ley, eh, la Corte, la, el Pleno de la Suprema Corte la declara inconstitucional y nos volvimos a quedar sin marco normativo. Aquí el problema es que con la llegada de López Obrador las funciones que se le encomiendan al ejército van mucho más allá de la seguridad pública. Hay, hay un recuento, o hay varios recuentos de todo lo que el presidente López Obrador les ha pedido que hagan y que queda fuera, digamos, del ámbito propiamente militar. Funciones en materia de construcción de infraestructura, el aeropuerto, el tren Maya, la creación de la infraestructura del Banco del Bienestar, el control de los aeropuertos, la distribución de libros de texto gratuito, las funciones de control de migración en frontera norte, en frontera sur, e incluso el, el actual, eh, digamos, que responsable de la migración tiene origen militar. Eh, la política social, las vacunas, la protección al medio ambiente, la, el retiro de sargazo de las eh, playas en, por parte de la marina, la protección civil y eh, más recientemente, el control de los puertos, de las aduanas y algunas otras funciones. El número de funcionarios militares o de origen militar que se incorporan al gobierno es increíble, y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a militarización, lo que estamos diciendo en otras palabras, o en, palabra, en un concepto sencillo, es la intervención de los militares o la participación de los militares en funciones, de, en funciones que corresponden al gobierno civil. Y todo este recuento rápido que hice, pero eh, si ustedes quieren, hay un observatorio sobre la militarización eh, que han hecho eh, colegas del CIDE, donde puntualizan cada una de las funciones que se les ha dado y que son propias del gobierno civil. Eh, pues tenemos de facto que hoy eh, personal militar, tanto de mando como de tropa, participan en funciones que son propias de las autoridades civiles. ¿no? Y esto, todo esto sucede al margen de la norma constitucional. Y, constitucional. y aquí me, me permito recordarles muy rápidamente cómo está estructurada la constitución en materia de eh, militares. Hay varios artículos que, que conforman el, el marco jurídico constitucional. El primero es el artículo 129, que es el que marca la pauta más general. Y eh, me voy a permitir rápidamente leerles la parte eh, importante. Dice artículo 129, en tiempos de paz, <coughs> ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan esa exacta conexión con la disciplina militar. El primer acot acotamiento limita la función militar a las funciones relacionadas con la disciplina militar o con las funciones propiamente militares. Y fíjense que dice, ninguna, en tiempos de paz, ninguna, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que, la que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Esto es bastante claro. Pero no basta ver al 119, hay que ver también... El 89, fracción sexta, donde eh, se le encomienda al, al presidente preservar la seguridad nacional en términos de la ley respectiva, y luego viene la parte importante, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea, del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación. La segunda parte no es problemática. La seguridad exterior es la función típica de, de, de, de, del ejército, ¿no? Y es la seguridad territorial de la nación. Digamos, esa es la concepción decimonónica y del siglo XX, que la función del ejército es la protección del de, eh, territorio, ¿no? En tiempos de paz no, no pueden hacer más que eso. En tiempos de guerra, cuando hay una, una declaración de guerra, es cuando entonces la Fuerza Armada Permanente se moviliza y ejerce esta función. Sí. El problema es el concepto de seguridad interior, porque es un concepto que la, que la eh, Constitución no define y que puede interpretarse de, de, de, de diver, diferentes, diferentes maneras. ¿Qué quiere decir seguridad interior? Y aquí la interpretación es que esto está vinculado con las funciones de seguridad nacional cuando hay una amenaza a la seguridad nacional por un riesgo interno. Y la ley de seguridad nacional tiene un conjunto de hipótesis que marcan esta hipótesis eh, o, o estas posibilidades, sabotajes, terrorismo, eh, digamos disrupciones al orden público que se generan desde adentro pero que afectan este concepto mucho más amplio que es la seguridad nacional. En todo caso, son funciones que están definidas en la Ley de Seguridad Nacional y que trataron de ser ampliadas en la Ley de Seguridad Interior y eso fue lo que la Corte dijo, eso no es seguridad interior, eso es otra cosa, es seguridad pública, eso no puede entrar eh, en, este, en este paquete. Hay una tercera condición normativa constitucional en materia de Fuerza Armada que está en el artículo 119, que es cuando eh, hay casos de sublevación o trastorno interior y una entidad federativa llama a la federación para que intervenga y recomponga las condiciones de seguridad. Es decir, aquí lo que la Constitución prevé es que puede haber condiciones, aquí sí, muy probablemente más cercanas a la seguridad pública en una entidad federativa, pero es el Congreso del Estado, es decir, es la entidad federativa la que tiene que llamar a la federación y en ese caso habría una hipótesis que permitiría el uso de la fuerza armada permanente en funciones más próximas a la seguridad pública. Como ustedes pueden ver, eh, observar, eh, el marco constitucional es muy claro en términos de decir que las Fuerzas Armadas están acotadas a funciones de defensa de la seguridad nacional, interior o exterior. Ahí está el, el marco y no podrían hacer más. ¿Cómo se ha justificado entonces la participación de las Fuerzas Armadas en todo lo demás? Y aquí voy a hacer una división. Respecto de todo lo que les ha dado López Obrador, eh, me parece que es clarísima que hay una violación continua de la Constitución y que ponen a las Fuerzas Armadas en un interesante dilema, porque por un lado está su eh, deber de obediencia al Comandante Supremo, que les pide que vayan y construyan aeropuertos, ¿no? y por otro lado una lectura estricta de la Constitución que no les permitiría sobre todo cuando es un aeropuerto que va a tener eh, o que tiene no carácter civil. Pero no solo eso, les encarga la administración del aeropuerto. Es un aeropuerto civil, no es un aeropuerto militar. no Y, y así me podría ir en cada uno de, de, de, de, de los ejemplos donde hay claramente una transgresión de la norma constitucional. E insisto, y esto me parece importante para el análisis, los militares van a poder decir siempre, yo no fui, yo no pedí eso, a mí me ordenaron que lo hiciera, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un paquete, lo voy a llamar el paquete López Obrador, que amplía eh, enormemente las funciones del Ejército de las Fuerzas Armadas Permanentes en funciones que tienen que ver con el gobierno civil. Bueno, ahora, la parte medular tiene que ver con la seguridad pública, ¿no? ¿Qué, ¿Qué entiende la Constitución por seguridad pública? Y aquí me refiero al artículo, eh, ciento, perdón, al artículo 21 eh, constitucional. Eh, perdón. Fíjense cómo define el artículo de la seguridad pública. Dice... La seguridad pública busca salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas y comprende la prevención, la investigación y persecución de los delitos, así como la sanción a las infracciones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que la seguridad pública es todas las acciones de prevención, contención y persecución de los delitos? Y de las sanciones administrativas, lo que es la, la función de policía, en el, digamos, en, el, en, en la lógica más, más estricta. Y la propia constitución dice después que la investigación de los delitos es una función que corresponde a las policías y al ministerio público bajo el mando y conducción del ministerio público. Aquí hay una larga historia que otro día podríamos comentar, pero lo que queda claro es que en el modelo constitucional las policías en su función de investigación y persecución del delito son fuerzas que actúan de manera subordinada al Ministerio Público. Cuando llega la Fuerza Armada Permanente a ejercer funciones de seguridad pública vamos a tener un primer problema de constitucionalidad. ¿Sí? porque todas sus actuaciones van a estar, pues, con un color de inconstitucionalidad, con un matiz de inconstitucionalidad, ¿no?, que, que, que genera un problema. Ahora bien, cuando ya en la sección de López Obrador se plantea, bueno, a ver, me voy a regresar un paso. ¿Qué pasó con las policías? Bueno, Pasó que con la transición política, es decir, cuando llega eh, el, el cambio del de, el presidente Fox, eh, eh, hay cambio en el, en, en el partido, en, el, en la presidencia, y además ya venía, digamos, eh, haciéndose mucho más plural, la, había varias gobernaturas, en fin, hay, hay un cambio. ¿Saben de qué nos dimos cuenta? De que el país no tenía policías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las policías estaban su, eran realmente cuerpos, digamos, de control territorial eh, bajo mando político, ¿no? Y cuando llegaba un presidente municipal, ustedes no se los tengo que contar, ¿no? Cambiaba el jefe de la policía y el jefe de la policía pues respondía al presidente municipal o al gobernador en turno. Eran cuerpos de control territorial político, ¿no? No eran cuerpos profesionalizados que supieran hacer su labor. Y la federación no tenía una policía, tenía un montón de policías, la federal de caminos, la de puertos, la de aduanas. Y entonces el gobierno de Fox, ¿no? Dice, pues no tengo fuerza de control territorial federal. Es cuando nace la idea de una policía federal, que hacía todo el sentido, ¿no? Y aquí lo podríamos discutir mucho. Sí hay un esfuerzo permanente con altibajos por formar un cuerpo profesionalizado de policías federales, ¿no? Insisto, hay muchos matices en la historia, pero es un esfuerzo que se mantiene desde Fox hasta Peña Nieto, insisto, con muchos asegúnes, pero ahí estaba, el cuerpo existía. Ya existían los mandos, ya se les había capacitado, ya existía una fuerza federal. ¿Era suficiente? Probablemente no, porque ojo, la propia constitución dice que las funciones de seguridad pública es una función que comparten federación, estados y municipios. Y dice el artículo 121, el artículo 21 en los términos que establezca esta constitución. Cuando ustedes van al 115, una función del municipio es la seguridad pública. ...en los términos que establezca esta Constitución, en el 121, al, perdón, refiero al, al, al 21. Y si van al 73, es facultad del Congreso emitir eh, disposiciones en materia de seguridad pública... ...y distribuir las competencias en los términos que marca el artículo 21. O sea, tenemos un círculo que dice el 21, es competencia de los tres órdenes de gobierno en los términos que diga la Constitución. Cuando me voy a los otros artículos constitucionales, me regresan al 21. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos clara cuál es la distribución competencial en materia de seguridad pública. O como alguien diría, todos hacen todo. O mejor, nadie hace nada, ¿no? Por eso cuando hay problemas de seguridad pública, los gobernadores dicen es que la federación, la federación dice es que los gobernadores, los gobernadores dicen es que los presidentes municipales y los presidentes municipales dicen es que el, el gobernador, ¿no? porque hay, hay un problema de diseño y aquí sí es un problema constitucional donde no queda claro cuál es el ámbito competencial específico. Pero en todo caso, corresponde a los tres niveles de gobierno como lo tenemos en el marco constitucional actual. Y también es cierto que se destinaron muchísimos recursos, incluso desde el presidente Cedillo, a la creación de cuerpos profesionales de policías en estados y municipios lamentablemente estos esfuerzos no han dado resultados y el hecho es que no tenemos cuerpos de policía ni federal ni profes eh, profesionales ni en los estados ni en los municipios salvo honrosas ex excepciones porque la, la lección es que sí se puede pero cuando llega el siguiente gobernador deshace todo lo que se, se había avanzado en, en ese campo ¿no? Cuando se diseña la Guardia Nacional, en su origen, y aquí hay una evolución en el pensamiento de López Obrador, él había dicho, claro, el ejército fuera a sus cuarteles, y lo vamos a sustituir con un cuerpo que se llama Guardia Nacional. En su origen no lo estaba pensando militar. Después hay un giro, y lo que dice es, ¿Para qué quiero un nuevo cuerpo si tengo muchos, muchos, muchos, muchos soldados y muchos eh, marinos? Vamos a usarlos para formar la Guardia Nacional. Cuando esto llega al Congreso, viene la gran discusión y viene el argumento del bloque de oposición que logra que en la Constitución se diga con toda claridad que las funciones de seguridad pública corresponden a corporaciones de carácter civil y que la Guardia Nacional será una corporación de carácter civil, con mando civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad. Hasta allá llegó la Constitución. No, no es lo que quería López Obrador, pero es lo que fue el resultado del de, digamos, del acuerdo político. ¿no? ¿Pero qué pasó en la realidad...? lo que pasó en la realidad es que cerca del 80% de los efectivos de la Guardia Nacional son militares, militares o marinos. Y esos son datos de la propia Secretaría eh, de la propia Guardia Nacional. Y los poquitos, el, el, ese 20% que quedan son ex policías federales que han logrado sobrevivir estos años de purga, ¿no? Eh, y que se quedan ahí en un carácter bastante subordinado. Pero voy todavía más lejos. El propio artículo 21 constitucional dice que los criterios para el reclutamiento, formación, retiro, es decir, toda la carrera policial, los emite el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pregúntenme ustedes cuántos militares de la Guardia Nacional, que es un cuerpo civil, han sido certificados o han tenido la formación bajo los lineamientos del sistema de seguridad pública. De los ciento y tantos mil efectivos que tiene la Guardia Nacional, solamente como treinta mil reportan tener el certificado policial único, y la mayor parte de los que tienen ese certificado policial único es porque venían de la Policía Federal. El último. Eh, episodio de este capítulo es cuando el presidente López Obrador, ya desesperado porque las cosas siguen atoradas, manda un conjunto de reformas legales donde se ascribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa eh, Nacional. ¿no? Es claramente inconstitucional es esta, esta normativa, estas reformas legislativas, y volvemos al principio, aquel que yo les decía, eso tiñe todo el problema de la Guardia Nacional con un problema de constitucionalidad. Cuando en algún momento la Corte tenga que determinar la constitucionalidad de esa reforma a la ley orgánica de la administración pública y a la ley de la Guardia Nacional, me parece que inevitablemente va a llegar a la conclusión de que violenta el marco constitucional. Y por eso todas las actuaciones que hayan hecho en materia de seguridad pública van a tener un problema constitucional. ¿Qué van a hacer los jueces cuando tengan que enfrentar ese dilema? Ya quiero ver las presiones fuertísimas a las que van a estar eh, sujetas. Eso es por el lado de Guardia Nacional, que en la Constitución es un cuerpo civil, que en la práctica es un cuerpo militar, que en la Constitución tiene que estar bajo mando civil, que en la práctica está bajo mando militar que de acuerdo con la Constitución tiene que estar adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y que hoy por ley está adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Junto con esto, pero es un problema distinto, es el uso de la Fuerza Armada Permanente en funciones de seguridad pública. Y aquí es el famoso artículo quinto transitorio, en donde como parte de la negociación se... Dice, en tanto se forma la Guardia Nacional, vamos a permitir que el presidente utilice a la Fuerza Armada Permanente en funciones de seguridad pública, vaya, finalmente tenía un arco constitucional, siempre que lo haga y ponen las cinco condiciones, ¿no? Bajo, eh, de manera, de, de forma excepcional, subordinada, fiscalizada, eh, hay otros dos, eh, permítanme. En fin, son, son cinco condiciones, subordinada, excepcional, fiscalizada. Ahora, ahora, ahora las, las encuentro, perdón, que me los papeles. Esto le daba la, la posibilidad al presidente de usar al ejército en funciones de seguridad pública, ¿sí? eso sin duda. Pero bajo esas condiciones, ¿qué hizo López Obrador? Emite un decreto, ¿no? Donde dice, dispongo de la Fuerza Armada Permanente para funciones de seguridad pública, y dice, y lo hago de manera excepcional, subordinada, fiscalizada. Y cuando uno revisa las condiciones, no hay ni excepcionalidad, ni subordinación, ni fiscalización, ni nada, ¿no? Ese decreto fue sujeto de cuatro controversias constitucionales. Una del, del Congreso una del Estado de Michoacán, una del municipio de Colima y algún otro eh, órgano eh, interpuso una, una controversia constitucional. Pero la Corte no las ha resuelto. Entonces, la participación de la Fuerza Armada Permanente en función de seguridad hoy está también en el limbo porque depende de ese decreto. Y la intención clarísima que tenía eh, o que tiene el presidente López Obrador, es decir, cuatro años no me alcanzan Voy a pedir otros cuatro años para que sea hasta 2018 en que esa eh, función del ejército, de la Armada, en funciones de seguridad pública se puedan desplegar. El problema es que eso sigue en la ruta de militarizar la seguridad pública y sobre todo, y ese me parece que es el, el punto con el que quiero concluir, no hay ruta de salida, ¿no?, eh, lo, lo que están construyendo es que las funciones de policía sean del ejército, con todos los problemas que esto tiene desde el punto de vista, no solo jurídico y constitucional, sino operativo, ¿no? El ejército no está diseñado para hacer funciones de policía, o se los pongo de una manera, imagínense al ejército realizando funciones de policía de investigación de los delitos, yo me pregunto si lo van a hacer de manera subordinada al Ministerio Público, particularmente en las entidades federativas, porque además sabemos que la mayor parte de los delitos que se cometen son del foro, del foro local. Entonces, yo les quiero preguntar si ven a la Guardia Nacional o al ejército subordinada a la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Pero esto lo que hace es un cortocircuito brutal en materia de seguridad pública. O sea, no es casual que tengamos una crisis de seguridad pública si toda la operación del sistema no funciona, no opera correctamente. Siempre la pregunta es qué se tendría que hacer y, y aquí la mala noticia es que no hay ninguna solución mágica ni rápida. ¿Por qué? Porque lo que se tendría que hacer es profesionalizar a las policías, darles un marco jurídico estable, un marco de operación estable requiere una inversión muy fuerte en, en, en, esta, en estas características, requiere algo que Carlos siempre ha dicho, diferenciar que no todos los municipios son iguales y que por lo tanto hay policías diferenciadas o capacidades diferenciadas necesarias, una policía estatal mucho mejor construida, pero no es suficiente la policía, hay que hacer una inversión equivalente en las fiscalías que requiere formar ministerios públicos, tener modelos de investigación, tener peritos, tener eh, policías ministeriales eh, formadas y entrenadas, tener políticas criminales coordinadas. Y obviamente también se requiere una inversión en poderes judiciales que complemente lo que ya se ha hecho y, y que la lógica, eh, ya no es motivo de esta conversación, de un sistema penal acusatorio pueda desplegarse eh, a cabalidad. Y desde luego se requiere coordinación entre federación, entidades federativas y entre entidades federativas, es decir, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública opere como un sistema nacional y que se pueden entonces coordinar las políticas criminales a nivel nacional. Pero todo eso supone una visión, déjenme decirlo, democrática, progresiva, profesionalizante, de todo este entramado, y que no tiene una salida rápida, no puede hacerse de un día para otro. Requiere una inversión prolongada, de largo tiempo, continua, permanente, claridad. Y voluntad política, eh, digamos que trascienda los eh, avatares de la política partidaria seccional. Es posible, sí. Es factible, no. Mientras que hacemos... La triste realidad es que nos obliga a pensar que sí, que el ejército va a tener que seguir jugando un papel en esta historia, pero lo tendríamos que concebir de una manera muy distinta a como se hace hoy, dándoles carta abierta, y que estas condiciones ex excepcionales de subordinación y de articulación acompañadas de un proceso de formación no de guardias nacionales, que la Guardia Nacional, si lo piensan, está pensada como una policía nacional, no como una policía federal. ¿no? Requerimos repensar el marco eh, jurídico y, y yo creo que requerimos de manera muy importante intentar revertir este proceso de participación de los militares en funciones de gobierno civil, porque lo que va a acabar pasando, y ya está pasando, es que el gobierno civil va a acabar capturado por el gobierno militar, ¿no? Creo que lo que pasó ayer, antier, eh, hoy mismo, lo que está sucediendo, ya muestran claramente que el presidente está capturado por las Fuerzas Armadas. Ya no puede prescindir de ellas, y son ellas las que empiezan a poner las condiciones de, de, de gobierno. Y es lo que habíamos dicho que iba a pasar, y lamentablemente está pasando. Carlos, yo aquí me detengo para no... Este, seguir en el y permitir algún breve intercambio, yo lamentablemente tengo que salir once y veinte, pero bueno, me gustaría reservar estos diez minutos para algún comentario, alguna eh, reacción. Bueno, a ver a nuestro invitado, a, a, a Roberto, que es un abogado postulante, que siempre anda en todos estos temas. Roberto, algún comentario. Claro que sí, Carlos, Fíjate que bueno, bastante interesante muy clarificador el, el la, la participación del, del doctor Sergio y bueno aquí algo que es importante referir la realidad nos supera a, supera a las apreciaciones jurídicas que, que pues, compartimos con el doctor no efectivamente pueden estar afectados de nulidad lo, los actos que está desplegando esta fuerza y pueden ser utilizados en procesos penales como un argumento de defensa y bueno, no quiero siquiera imaginar que vamos a tener más impunidad si estos argumentos trascienden, trascienden a un proceso no y se empieza a liberar delincuentes. Pero la realidad que tenemos aquí en Guanajuato, tenemos cuatro años consecutivos, doctor, con un récord de policías asesinados, tanto estatales como municipales. Al día de hoy se contabilizan 310 casos ya de policías ejecutados. De, del año 2018 al día de hoy a esta fecha tenemos 33 en lo que va del año 2022 eh, la realidad es que las policías estatales y municipales no pueden hacer frente al fenómeno de la delincuencia y si no si ellos mismos no se pueden proteger pues los ciudadanos de a pie realmente no podríamos confiar en que la policía nos va a, a, a proteger entonces, bueno, ese es el fenómeno que estamos viviendo. Hace dos o tres días, el mismo fiscal general del estado hizo una declaración que me pareció bastante desafortunada por lo, por lo, lo grave de, de la misma. Refiere que la policía municipal de Villagrán está totalmente infiltrada por el crimen organizado, que incluso, por ejemplo, vehículos que son robados estaban siendo resguardados en pensiones controladas por el municipio. Y bueno, al día siguiente fueron y les balearon ahí unas oficinas de esta propia corporación policíaca. Refiere que están en investigación. Entonces, bueno, esto nos da una idea de que no solo es Villagrán. Todas las policías del Estado municipales eh, están, están en esta situación, en mayor o menor medida. Entonces, a corto plazo, la realidad es que no nos conviene que el ejército salga ni que la, la Guardia Nacional salga de las calles, porque no tenemos policías capaces de hacer frente a la a, a este crimen, a, este, a esta hora de crimen. Entonces, pues aquí la opinión que le pediría, doctor, ¿usted consideraría, aparte de estas medidas que son transitorias, establecer algún mecanismo para dotar de una plena seguridad jurídica la participación de estos cuerpos? Sí que permanezcan, pues, el tiempo que sea necesario para que estas policías se fortalezcan y se depuren, y sobre todo para que no nos vayan a afectar los procesos penales donde ellos eh, están interviniendo en, en detenciones puestas a disposición del Ministerio Público, y bueno, si no trae el marco legal, pues eso puede estar afectado en nulidad. Cierro mi comentario. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, la crisis es brutal, es un efecto acumulado, y, y... Yo coincido, a ver, lo, lo que tendrían que hacer es dar un marco jurídico apropiado, pero lo que pasa es que les están dando un marco jurídico que no corresponde al parámetro, digamos, ¿no? Y habría que generar una condición de excepcionalidad que permita la intervención. A ver, para, para dotar a la Guardia Nacional de un marco jurídico adecuado, y tener la complementariedad del ejército bajo condiciones bien, bien regladas que permitieran hacer esto. Pero si nos quedamos ahí va a ser insuficiente, ¿no? Yo por eso insisto, esto sí se tiene que ver como un marco transitorio. Transitorio de muchos años, ¿eh? O sea, no transitorio de uno o dos años, probablemente de una década. Es, es uh, en, en la temporalidad que estoy pensando. Pero que fuera acompañado de un proceso de formación de policías federales, estatales, municipales, bien pensado, bien diseñado, y de fortalecimiento de las fiscalías. Y a lo largo de 10 años, con un poco de suerte, empezaríamos un proceso de transición gradual hacia un modelo de policía civil y de fiscalías que funcionen y que sirvan, y de poderes judiciales que actúen. El problema es la transición, el problema es cómo caminamos ahí porque si nos quedamos en la solución militar, mucho me temo que vamos a estar entrampados exactamente en la misma condición, pero peor, porque, perdón que lo diga, la capacidad de corrupción del de, eh, crimen organizado es brutal. Entonces, yo tenía un contenedor que era el ejército, pero si lo meto a través de la Guardia Nacional a las funciones de policía, digamos, cotidianas, yo les puedo apostar que el efecto corruptor se va, se, va, se va a disparar y nos vamos a quedar sin colchón de seguridad, sin, sin, sin amortiguador, ¿no? Por eso nos preocupa mucho, no solo hay una cuestión de principio, hay una cuestión de está muy bien, usemos a la fuerza, pero ¿cuál es el plan de salida? ¿Cómo vamos a transitar en un proceso de regularización eh, y de formación y de profesionalización que, que modifique el panorama, ¿no? Ante un proceso de, un, de una criminalidad organizada cada vez más sofisticada, cada vez más eh, con más recursos, cada vez más eh, transnacionalizada. Es un problema muy, muy complejo, ¿no? Quizás eh, con esto concluyo: un, un problema tan complejo no admite soluciones simples. Y lo que estamos haciendo es dando soluciones simples a problemas complejos. Y esas siempre acaban mal. Y luego, y luego, Sergio, políticas públicas complejas, que queremos todo solucionarlo con, con planecitos. Y esto es muy sencillo. Le pagamos más a los policías, San Miguel de Allende, 25 mil pesos a los policías. Con eso vamos a resolver el problema. Pues no, tampoco. Digo, si es parte del asunto, pero no se va a resolver con cuestiones tan sencillas. Y los gobiernos municipales no están acostumbrados a implementar políticas complejas, políticas públicas complejas. Entonces encontramos un primer problema ahí muy, muy serio que pues tampoco no tenemos los instrumentos para acometerlo, ¿no? Así es. Sergio. Bueno, yo, yo les agradezco mucho la, la paciencia, la atención. No pretendo tener la solución a los problemas, pretendo simplemente contribuir a una reflexión común que tenemos que hacer todos este es un problema que nos toca a todos ¿no? Eh, y pues ese es el, el único ánimo de, de compartir, muchas gracias Carlos y no. seguramente seguirán comentando, intercambiando ideas eh, lamento no poder acompañarlos y estoy a sus órdenes por aquí un, un abrazo, abrazo siempre, siempre. Gracias, gracias Sergio gracias. gracias, muchas gracias bueno yo este, quiero decirles ya, ya había entrado Lolita y la, el, la sesión pasada tratamos el tema del Festival Internacional Cervantino y dijimos que pasaríamos el día de hoy con las reacciones del público que nos mandaran a, a al Facebook del observatorio. Pero ya se nos fue Lolita para que leyera. No sé si alguien tenga a la mano el, el, este, el, la, la sesión ¿Sí? de pasada. Sí, Piri. Yo creo que hay que, ahí está Roberto, que, me, que es un excelente abogado. Sí. Yo creo que podemos cerrar el, el, el, la plática hoy sí, de López Callón. No. no es un tema menor, ¿eh? No, Aunque no. no. De es un tema brutalmente complicado, donde la sociedad civil, Roberto, estamos en una encrucijada a nivel nacional. Porque el día de hoy, el día de hoy el presidente de la república desapareció las policías municipales y las policías estatales, ¿eh? Digo, hay que subrayarlo correctamente. Así es. Entonces, la Guardia Nacional no iba a cumplir jamás los objetivos que había hecho la policía federal, etcétera, etcétera, porque estaba planeada para otra cosa. El día de hoy, el problema que tenemos es, y Roberto, que postula diario, tú vas a un ministerio público y si bien te va tu denuncia corre pero el 95% no camina, se archiva, una. Dos, ¿cuánta gente está preparada para hacer una denuncia penal? Ya no hablo civil, penal. Entonces yo creo que el tema es más complejo, porque ayer en Guanaju ayer en Irapuato, Roberto, fíjate ayer, saliendo yo de mi notaría en Villas de Irapuato, tuve que detenerme una hora porque hubo una balacera, iba la policía nacional, o lo que fuera, nacional, como, por eso presidiendo dos bandidos que habían asaltado a, unos, a unas gentes que habían había salido de un banco, pero agarrándose a balazos en el primer bulevar de Villas. Entonces ya no estás hablando de un tema menor, estás hablando de un tema mayor, que es la hora que salen los niños de la escuela, que van con sus mamás. Entonces es un tema más de fondo que, mira Memo, yo creo que hoy hubo un éxito haber traído este programa, porque la gente tiene que reflexionar. Hoy en Guanajuato apareció un tipo asesinado, con quien se en la pompa, clavado una... Y diario en cuentas, mantas, diario en cuentas... Yo que veo hoy diario en Irapuato, hay mantas, hay asesinatos. Yo creo, Roberto, que estamos viviendo un momento más complicado para la sociedad civil, porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar, ¿eh? Ojo, ¿eh? No sabemos cuándo nos puede tocar. Y ese es el tema, Memo, que hoy hay que debatir a fondo. ¿Qué debemos hacer la sociedad? Porque no es un tema menor. hombre yo... No es un tema de salaripa, no es un tema... No, yo me preocupo muchísimo ver a los políticos, y hablo de aquí del municipio, y hablo del Estado, que no tengan autoridad moral para gobernarlo Por ahí debemos empezar, ¿eh? Autoridad. Yo vi que el día 28, que para los guarajotas es un día insigne es un día que siempre le hemos respetado muchísimo, vestido al presidente municipal, vestido de charro, y a su esposa de Adelita. ¿Dónde está el respeto a la Constitución, Roberto? ¿Dónde está? Te ves cuando ves ese tipo de cosas, dices, bueno, aquí nos vamos a encomendar. Entonces, el ciudadano está desválido, inválido, ante el crimen inorganizado. Son una bola de malandros que están ahí, y por tu lados, que levantan el teléfono y están extorsionando. Entonces, mira, Memo, este tema, para finalizar este tema del día de hoy, que López Ayón tocó el dedo en la llaga, es para que profundicemos y que empiece de abajo hacia arriba, desde los municipios, estados, hacia la federación, en donde exijamos que se cree una policía municipal, estatal, y luego federal. Es urgente, porque ayer, cuando vi la balacera, y yo estaba en medio con mi coche, parado la balacera, no podías correr, no, ¿a dónde te ibas? Cuando estás en medio de eso, es cuando tienes que meditar, que es un tema más profundo, bro. era lo que quería hoy subrayar. Lolita, buenos días, qué gusto verte. Sí, bueno, Piri, yo creo que eh, yo, que hay dos cosas, unas que son urgentes y otras que son necesarias. Es necesario un estado de derecho que nos dé certeza, seguridad a todos, de qué va a suceder en términos jurídicos, etcétera. Eso es necesario, pero es urgente que los ciudadanos nos organicemos para defendernos de las agresiones del crimen, organizado o desorganizado. Es decir, hace falta que, te, que tomemos más conciencia ciudadana y nos estemos comunicados con nuestros vecinos, con la comunidad para establecer bloques de información que sean una contención para la acción del crimen organizado, porque para solucionar el Estado de Derecho, creo que faltan dos años, más de 700 días de este gobierno que ha estado violando constantemente la Constitución y, la, y el, el Estado de Derecho. Y yo no veo que antes de que termine López Obrador esto se solucione, porque él lo ha planteado de esa manera, él lo ha enredado de esta manera. Pero nosotros, los ciudadanos, somos que, los que tenemos que salir a la calle y regresar a, a, a realizar nuestras tareas domésticas y laborales, etcétera, y tenemos que estar organizados. Pero yo lo que veo es que urge urge sistemas de comunicación ciudadana que, que puedan enfrentar al crimen, al crimen organizado o desorganizado. Yo eso veo. No, no sé. A ver, Carlos. Sí, eh, yo lo que pienso es que, bueno, tuvimos un diagnóstico realmente brutal, duro, terrible, de toda la parte constitucional y y de cómo han salido los tiros por todos lados. Y lo que tenemos, pues es, un, es, un, es, es una estructura jurídica colapsada con todo esto, ¿no? Entre las cosas que se han hecho mal, las que no se han podido armar, en fin. ¿Por dónde empezamos? Si tú dices, bueno, hay lo necesario, hay lo urgente. Bueno, paso al urgente. Lo urgente es tener por lo pronto lo que podemos construir nosotros porque no vamos a arreglar el problema de la Guardia Nacional nosotros desde Guanajuato ni desde Guanajuato Estado. Entonces, lo que necesitamos hacer es primero construir pues, lo, las, la, las corporaciones más confiables que podamos tener como policías, que es la cuestión fundamental de un gobierno. Entonces, nos olvidamos de eso. Por eso es, es, es la crítica que yo hago constantemente de dedicarse al, al asistencialismo en lugar de acometer una cosa de estas. Ahora, el punto principal es que malos gobiernos, como ya lo he dicho hasta y me he cansado de insistir, malos gobiernos no construyen buenas policías. Es imposible. Entonces, lo que necesitamos primero es generar buenos gobiernos municipales. A partir de generar buenos gobiernos municipales, empezar a construir buenas policías en lo local, con problemas que van a tener, porque, pues, probablemente no puedan, no puedan enfrentar un, un crimen ultra o super organizado. Bueno, pero ya por lo pronto tendremos una corporación que nos otorgue un poco de defensa. Eso sí lo podemos hacer. Yo creo que hay que caminar en ese sentido, tener muy claro eso y tener las capacidades necesarias. Lógicamente, a nivel. Estatal deberíamos estar trabajando mucho más en fiscal, fiscalías, poder judicial, ministerios públicos. Pues, bueno, aquí que nos platique cómo andan los ministerios públicos, eh, eh, Roberto, tanto los federales como los estatales. Pero bueno, pues ese es el camino. O sea, está planteado el camino que podemos, que podemos nosotros ir transitando. La parte de superestructura, pues esos son cambios que hay que hacerlos a nivel federal y pues este tienen tienen un, un, un, un ámbito diferente. La corrupción es brutal, brutal la corrupción que, que, que, que se va metiendo como la humedad. Eh, el ejército está absolutamente infiltrado. Eh, hace muchos años yo tuve un encuentro con un famosísimo general que insistió en platicar conmigo. Eh, y lo que me dijo fue, mire usted, el ejército puede ayudarle al presidente y a la nación a contener y a combatir al crimen organizado, siempre y cuando sea en un lugar específico, durante un tiempo específico. Si usted lo mete en estas labores eh, indiferentemente y por tiempo indeterminado, va a pasar lo mismo que ha pasado con las policías. Así me lo dijo y de altísimo nivel, eh, general de muchas estrellotas. Bueno, este ese es ese es, ese es el problema. El problema es que la corrupción entra a todos lados. Todos tenemos que armar buenas corporaciones. Comencemos por la que podemos, que es la que es la la local, que es que es en el municipio, ¿no? Cierto. Quisiera yo comentar algo que está pasando ya en, en Guanajuato. Gracias. Gracias y vean, es que son muchas caras de de este, de este mismo problema. Ustedes, si observan las noticias, cuando se da a conocer algún hecho de, de sangre cometido por el crimen organizado, los medios de comunicación se están limitando a dar la nota nada más de lo que ocurrió. Eh, he platicado con varios periodistas, con dos dueños de, de medios de comunicación, y la instrucción que tienen hacia, su, hacia los periodistas es que se queden hasta ahí. Simplemente reporten, apareció una persona fallecida en tal lugar, punto. Muchos de ellos tienen información de, de quienes pudieran ser los, los autores, pero hay miedo. Entonces, eh, se va a ocultar toda esa información e incluso ya hay zonas también de silencio en el Estado, en donde los periodistas ya ni siquiera están cubriendo estas notas. Entonces, fíjate, también vamos evolucionando a una censura autoimpuesta por los propios periodistas por el riesgo que están corriendo en dar a conocer esta información. Entonces, esta arista también es muy delicada, porque bien sabemos que el último eslabón para defender libertades son los medios de comunicación libres. Entonces, en el momento en que ya tengamos medios medio de comunicación totalmente callados, eh, censurados, sobre estos temas, pues, habrán ganado, habrán ganado estos grupos, habrán, habrán conquistado el último eslabón, y, y ya estamos en ese camino. ¿eh? Entonces, sí es un problema bien complejo, bien grave, y la verdad, solos, Así como estamos nosotros, no podemos hacer frente a esto. Entonces, también nosotros estamos imponiendo autocensura, por seguridad propia y de la familia, ¿no? Pero, pues sí, como dice el doctor, él tiene análisis, críticas, reflexiones, pero soluciones soluciones en este momento, pues yo creo que todavía no las tenemos. Hay que empezar a construirlas. Cierro mi comentario. Eh, nada más recordar que ayer hubo un asesinato en el Cerro del Cuarto, este, asesinaron a una persona ahí y le dejaron clavado ahí en el cuerpo un, una narcomanta o un, este, una comunicación ahí del grupo que lo hizo. Entonces, Cerro. Pues ya, ya andamos en esas también aquí. Cerro, de, Cerro del Gallo. Cerro. No se oye bien Lolita. Cerro del Gallo. Ah, en el Cerro del Gallo. Cerro. Cerro del Gallo. Se corta mucho la, tu sonido, Lolita. Eh, dijiste Cerro del Cuarto, fue en el Cerro. Ah, sí. Perfecto. Sí. Muy, muy buena transmisión. Bueno, este, si me permites, Memo, si sí. ¿sí me escuchan? Sí, ya, okay. ahorita sí, ya. Ok, déjame moverme tantito para ver si, si puedo sí. tener eh, una... Yo te voy a pedirle mejor. Lico, que nos hagas favor de leer <coughs> los comentarios de la sesión pasada, que, que íbamos a iniciar esta sesión, a leer esos comentarios de todo el público sobre el Festival Cervantino, para pasar ya a retomar el tema de la semana pasada. Este, no sé si alguien quisiera más eh, comentar sobre este asunto de... De la seguridad y la militarización. Y después pedirle a Lolita que nos haga favor de leer estos eh, comentarios. ¿Alguien más? Este, ¿Carlos? Eh, ¿Piri? No, ya fue. Roberto. Y no sé, no sé Roberto, este, también este, estás invitado a toda nuestra sesión. Si quieres echarte una buena platicada sobre el Festival Internacional Cervantino. Si tienes otras cosas que hacer, pues te liberamos también. Muchas gracias. Sí, tengo un compromiso con, con mi hijo y este hasta pues les agradezco y, y aquí estaré las veces que me inviten con, con la participación activa que, que se necesite. Muchas gracias, bueno, gracias a todos. Hasta luego. Bye. estés bien. Hasta pronto.